Thank you. Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro. Vieron que estamos en la casa de Aten Capital, acá en el centro de la ciudad más rica del país. Quiero que recuerden esa frase porque va a ser clave para entender muchas de las cosas que vamos a hablar hoy. Y literalmente es tal vez la provincia más rica del país. Primero porque está... Eh, como el modelo de negocios que Argentina plantea de cara a los acuerdos con el Fondo Monetario con respecto a todos los recursos naturales, ¿no? porque uno habla de vaca muerta y habla del fracking y habla obviamente también de la plataforma submarina, de los hielos continentales, ahora se metió lo del litio. Así que no es casual que eh, le pidamos a Angélica que nos regale unos minutos de su tiempo, Angélica, eh, Secretaria General de Aten Capital, eh, y esto que tenía que ver mucho con los recursos naturales, igual yo después quiero que hablemos un poco de lo que estaba pasando en el Jardín 31, que nos, que nos relates, pero si te parece, yo ya lo usé como disparador, eh, el tema de los recursos naturales, el tema de, de lo que está pasando en, en, en el norte de la Patagonia, y sobre todo con esto de los recortes, no cómo está afectando un tema que ha pasado olímpicamente desapercibido, si bien están los boletines, que es el fabuloso en, un, en términos muy tenebrosos lo digo, recorte a lo que tiene que ver con salud y educación. Sí, eh, buenas tardes. En primer lugar decir que efectivamente estamos en una situación muy compleja en el país porque están avanzando, digamos, en aplicar eh, a como dé lugar el pacto con el Fondo Monetario Internacional, uh -huh. un pacto que reconoce una deuda que dejó el macrismo, totalmente ilegal, fraudulenta, ilegítima, que engrosa la deuda que ya teníamos, porque no es que la deuda nace con Macri, ¿verdad? Claro. Viene de, de décadas, pero el macrismo engrosó esa deuda y efectivamente el pacto con el FMI que acaba de firmar este gobierno a principios de año tiene que ver con cumplir con todos los pagos que tienen vencimiento este año. Y los pagos de la deuda tienen, eh, digamos, no solo el objetivo de que se determine cuánto se paga mes a mes o en cada vencimiento, sino también las cuestiones que tienen que ver con nuestros recursos naturales. Entonces, entregar, por ejemplo, lo que fue... Eh, la explotación de vaca muerta uh -huh. a Chevron y a otras multinacionales. Bueno, tiene se ver... cumple un aniversario más, ¿no? Ahora del... Se cumple un aniversario más y tiene que ver con esto, o sea, si, si todos recordamos, se va a cumplir un aniversario más de una jornada muy dura que contó con represión porque se votó en la legislatura a libro cerrado la entrega de, eh, digamos, una de las riquezas más grandes de nuestro país. Eh, la explotación de vaca muerta, con todo el pasivo ambiental, que esto significa porque las empresas no les interesa cuidar el ambiente, sino que les interesa claro. llevarse todo lo que puedan a costa de todo lo que sea. Entonces, el pasivo ambiental es tremendo y se están llevando nuestros recursos. Si uno, eh, digamos, visualiza y dice, bueno, este, este acuerdo está, están pagando, sí, están pagando la deuda a costa uh -huh. del hambre, la miseria. Y la están pagando también con los recursos naturales. Entonces, entregar la explotación de vaca muerta a como dé lugar, eh, a libro cerrado, donde queda absolutamente claro, digamos que todas las empresas no tienen ni que decirnos absolutamente nada de lo que se llevan. El acuerdo eh, nunca se conoció, ¿no? Lo que se nunca firmó. Nunca se conoció, nunca se conoció. Eh, ...han, digamos, salido a la luz algunas cuestiones... ...pero la verdad es que nadie sabe si son reales o no... ...porque fue a Libro Cerrado. claro eh, Entonces, digamos, esto queda planteado con claridad... ...y los pasivos ambientales son tremendos. Eh, nosotros tenemos aquí el, el grave problema de la sequía, por ejemplo... ...que no es el tema de la sequía, sino, como dicen muchos... el saqueo, o sea, la falta de agua... Eh, todo lo que se está usando para el fracking, el pasivo ambiental que queda allí, eh, las grandes ganancias que se llevan ellos, porque acá queda muy poco, aunque eh, Gutiérrez insiste en que muchas veces le entran muchos millones y millones de dólares por la explotación, pero imaginamos si acá entra mucho, ¿cuánto se llevan las empresas? Entonces hay una, un claro objetivo del gobierno nacional eh, por supuesto del Fondo Monetario Internacional para que cumplan este, los diversos gobiernos con estas pautas y además a esto hay que agregarle que el acuerdo con el fondo trae aparejado el cumplimiento de ciertas metas eh, cuando ellos hablan de que el gobierno nacional tiene que cumplir con bajar el déficit fiscal, digamos achicar el gasto fiscal, esto tiene nombre y apellido significa gastar más en empleos públicos, es menos en empleos públicos, significa no crear más puestos de trabajo en, en el ámbito del Estado, significa congelar los salarios y vía la inflación pulverizarlos, significa que las partidas para salud, para educación, también queden estancadas. Quiero, quiero que detenerme ahí y hacer un punto. Eh, ustedes, bueno, creo que lo has manifestado públicamente, ya manejan, ¿no? esos números de qué está pasando ahora ya en la provincia no solamente por esta noticia tremenda del la, el, el chiquito la chiquita que se desmaya en el colectivo sino porque ustedes están en las escuelas todo el tiempo y ya lo venían percibiendo. Totalmente Mira, para que digamos, quien escuche y vea este programa tenga en cuenta lo siguiente, en Nauquén por día, por chico para refrigerio se destinan 20 pesos hoy todos sabemos el precio que tiene el pan o sea, hay que ...más o menos reunir lo que se cobra por día por chico... ...por 20 chicos para acceder a un kilo de pan. O sea que las direcciones ¿20 pesos? 20 pesos. ¿En una escuela pública cualquiera en el centro de la ciudad... ...o en toda la provincia? De en esta. toda la provincia. O sea que esto se agrava en el interior... ...con los precios más caros, digamos... este ...donde efectivamente tienen menos negocios... ...no tienen hipermercados... Eh, quizás aquí en la capital las directoras, directores eh, buscan un poco más de precio Tienen los mercados mayoristas Bueno, nada de eso existe en el interior Entonces la plata de la partida está bastante cascoteada 20 pesos por día por chico Eso, reitero, eh, creo que es el valor de un chupetín Porque ayer preguntaba, ¿alcanza para un alfajor? Me, se reían de mí y me decían, estás... Este, descuadrada con los precios. Un alfajor está, el tatín, el más barato de todos, está alrededor de 85, 100 pesos. O sea que eh, ni siquiera un alfajor para los chicos y chicas. ¿No se le cae la cara de vergüenza a alguien en el consejo cuando ustedes les preguntan? O sea, te, uno de afuera, ¿no? Sin no se imaginar. les cae la cara de vergüenza, no solo eso. Ha existido en este mes eh, una poda de las partidas. Y voy a dar tres ejemplos concretos, el CEPEN 64, el CEPEN 12, la escuela 136, la escuela de los Pumitas, o sea, la escuela de un barrio muy postergado y muy carenciado, donde los chicos y chicas tienen comedor, a esa escuela le sacaron mil pesos de partida este mes. Si la comparamos con el mes de junio, no o sea, no solo que la partida sufrió el impacto de la inflación, sino que además sufrió el robo que le acaban de hacer sacándole 80 mil pesos. Y este no es un robo que le hacen a la directora, no es que le sacaron a la directora, le sacaron el pan de la boca a cada uno de los chicos y chicas en un barrio muy carenciado. ¿Qué, qué hace un director, una directora? ¿Ustedes qué, qué, qué información manejan? ¿Qué hace? ¿Qué ¿Restringe la comida? ¿Corta el pan más chiquito? y restringe o sea o directamente compra no menos nada. carne compra eh, en, el, digamos, en la escuela 136 tenemos el comedor porque tienen jornada extendida entonces esta directora tiene 80 mil pesos menos en el mes quiere decir que tiene que reducir muchísimo digamos la calidad de ese almuerzo, de ese refrigerio claro. para poder eh, darles todos los días algo y digamos el, el, el, el quite de las partidas ha sido eh, arbitrario totalmente. Hay escuelas a las que le sacaron 12 mil pesos, a esta 80 mil, a otras 40 mil. O sea, ha sido una poda eh, indiscriminada eh, y jugando con la plata de los chicos. Y Vivir con nuestra familia sino también para, para mejorar el día a día esta cuarentena de que estamos en, sí. en, sí. en, sí. en todo esto sí. ya es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 Eh, la decisión que tenemos que tomar como mujeres De cada uno de los hombres acompañando Esta situación es crívida Lo que hacemos es Frente a cualquier atropello de nuestros cuerpos La verdad es que la la riqueza de este país.